Entonces, vamos a iniciar primero relajándonos. ¿Podemos poner una musiquita? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Quisiera que ustedes observen cómo, están, cómo está su cuerpo. Vamos a inhalar profundo en tres cuentas. Exhalar en tres cuentas. Y lo que quisiera es que si ven que hay alguna parte de mi cuerpo cansado, dolorido, eh, más débil, mandemos con esa respiración mucha paz, mucha energía de salud. pues inhalo. Uno, dos, tres. Exhalo. Uno, Dos, tres. Inhalo, paz, confianza. Exhalo, tensión, estrés, malestar. Inhalo, silencio, calma, Luz. Exhalo. Angustias. Preocupaciones. Negatividad. Así inhalo conscientemente. Profundo. Y exhalo. Sintiendo que mi cabeza. Se va relajando. Se relaja el rostro. Suavemente voy a ir relajando el cuello. Liberando el cuello de toda tensión. Voy relajando totalmente los hombros, los brazos. Voy soltando las tensiones de la espalda, aflojando la espalda, estirándola, Relajándola. Lleno el pecho de paz. A lo profundo, visualizando el pecho. Lleno de esa energía de paz. Que limpia del corazón. Toda la basura. Voy llenando el estómago. De esa confianza, serenidad, calma. Relajo el estómago. También las piernas. Suelto las tensiones de las piernas. Suavemente voy visualizando que mi mente está llena de esa tranquilidad. Que es como luz que va disipando toda la negatividad. Al igual que una vela encendida, genera un aura luminosa. Así visualizo que en el centro de la frente vi como una pequeña llama encendida. La llama del alma. Esa pequeña vela espiritual Metafísica. Energía. Que genera ondas de luz. Que se irradian a todo mi ser. Limpiando especialmente los pensamientos, borrando, quemando pensamientos inútiles. Esa fuerza del alma es de una energía de paz que me ayuda a dejar de pensar en lo que no puedo controlar. o en lo que no puedo cambiar o en lo que no me gusta, en lugar de ello, esta pequeña luz trae a mí un enfoque nuevo. Me enfoco en lo que es trascendente, eterno, puro. ¿Cómo en sentir todo lo que en esta vida, en este momento, tengo? ayuda a reconocer que tengo tanto por agradecer y que yo soy el alma invaluable. estar en el lugar donde tiene que estar y que todas las almas que vienen a mi vida son las almas que tienen que venir Me ayuda a aceptar todo con gratitud, con aprecio, incluso esta luz me ayuda a entender cuánto tengo que desprenderme. de lo que ya no me aporta a mi vida. Aquello que son ataduras o obstáculos. este estado de conciencia el alma pasa de lo limitado a lo ilimitado el alma se hace cada vez más libre Y naturalmente soy atraído hacia una dimensión pura, sutil. donde está la energía del alma suprema, la energía pura de Dios. esta dimensión sutil. Descubro que el alma entró en un cuerpo solo para desempeñar un papel. Solo para expresar su potencial. Cervo con desapego mi papel. Desde que entré en este cuerpo. Toda su trayectoria en este cuerpo durante los años. Me doy cuenta que es sencillamente un rol, un papel al que tengo mucho que agradecer. Yo el es que no me debo aferrar, me doy cuenta que este papel se disfruta más cuando no me aferro a expectativas, a personas. Yes. Mm He -hmm. esa sensación de estar lleno, tranquilo, cuando siento la seguridad de la compañía del alma suprema, puedo desempeñar mi papel más feliz. Pero cuando me aferro, cuando me apego, inmediatamente surge el miedo, la frustración, la tristeza. y recuerdo sutilmente nada en este mundo material el mío y si aún siento que hay algo mío o a alguien mío, con mucho aprecio y respeto, se lo entrego a Dios, mi ser supremo, y suelto el apego, suelto. Ese acto valiente de renuncia, ese acto humilde de entregar al alma suprema, en eso hay seguridad. contrario de lo que he aprendido en el mundo material. No es acumulándolo todo, cerrándome, apegándome, que el ser está seguro. El lo ilimitado, es cuando el río de la vida sigue fluyendo, que acumulo logros, bienestar, dicha y me visualizo como el río. Soe como água. En mí está todo lo que necesito. Soy un ser lleno. Sí, lleno. Y me dio cuenta y creído falsamente que lo externo era lo que iba a llenar al alma, que era otro el que me iba a hacer feliz, porque era algo porque me iba a dar un sentido de propósito, nada le fuera, algo que puede de verdad llenar al ser, todo ha estado adentro. Está en mí el alma suprema, Dios, en la única alma que siempre ha sabido ese secreto y que él creó una creación perfecta Un ser perfecto solo puede crear lo perfecto El alma suprema conoce mi perfección divina. bien, que con paciencia, gracias, adentro. y descubrir que yo, en mí, estoy completo. Como un pequeño sol que lo tiene todo. satisfacción y alegría. El ser está lleno. Necesito pedir, mi mendigar. Nada, nadie. El ser tiene el derecho a los lujos eternos de Dios. Es mi derecho Dejo a un lado el miedo a mi luz, el miedo a mi grandeza y me abro a abrazar a mi luz, a sentirla, conocerla. Es de esta luz que puedo dar a otros, que puedo ser instrumento para generar paz, para crear un círculo de amor. ¿Por ¿Qué seguir aferrándome a las debilidades y de una visión tan limitada del propio ser? ¿Por qué tener miedo de brillar, hacer lo que realmente soy? ¿la? valentía. Voy a poner un punto final a ese hábito tan destructivo de sentir falta de amor propio, falta de respeto hacia el ser. Ese hábito de no sentirme suficiente o capaz. Si pudiera poner punto final. Y darme la oportunidad. De sentirme tan bien con el propio ser. Libre de arrepentimientos. Que esta fuerza interior. te salga el hábito de la culpa. Que no sirve. Seguir en la oscuridad. No me importa nada. Exploro hacer algo diferente. Sentirme diferente con el propio ser. Amarlo mucho. Aceptarlo. Cuidarlo. Dale el permiso de ser lo que es y ya. que producirse de utilidad para la fuente humana del alma suprema voy a visualizarme en todos los espacios en los que me muevo mi hogar mi trabajo mi lugar de estudio la calle voy a visualizarme como un instrumento para generar esa vibración de lugar. Me visualizo mi hogar, en mi trabajo desde este estado elevado de conciencia. Sin dejarme enredar en todas esas ataduras de carne, salgo por encima de todo, vibrando suavemente con tolerancia, con paciencia, con paz. Voy a darle un nuevo significado a ese espacio donde usualmente vivo, o trabajo, o estudio. Voy a imaginarme que Dios me puso ahí por un motivo muy especial. Detrás de ese espacio donde estoy está mi propia especialidad. ¿Qué es lo que me ha llevado a estar donde estoy. Es porque hay unas cualidades en mí que hacen que yo pueda estar donde estoy, ese hogar. Ese trabajo, ese país no es casual, me visualizo como ese instrumento sutil. la fuente divina. ¿Cómo se hace fácil cuando hay la vibración elevada del amor, el amor el amor que es del alma a las almas. Eterno que el alma suprema siempre tiene. Esta conciencia elevada es una conciencia de amor. Y donde hay amor, la situación es grande. Como una montaña se hace pequeña, que ese amor es poder. Desde este estado Siento otra vez Que estoy aquí agradablemente sentada Sentado y A lo profundo Y observo ¿Cómo me siento ahora? ¿Cómo me siento con el propio ser? Y agradezco a este lugar, a estas personas, con mi corazón. Soy... Ah. Muchas gracias, de verdad que muy poderosa la vibración de ustedes, muy rico este ejercicio que hicimos juntos, y para terminar. Este es un librito mágico, que tiene muchos mensajitos para, para reflexionar con profundidad, de Daddy Yankee, de esta, que era la profesora, la directora de Brava Kumaris, y se fue a los 104 años Y este es sobre el silencio. Hay una parte de ti que es perfecta que es pura, que no se ve afectada por las características imperfectas que has adquirido viviendo en un mundo imperfecto. Es, está llena de cualidades divinas, de modo que su estado es de constante plenitud de recursos y bienestar. Allí hay una ausencia total de conflictos, ausencia de negatividad y eso la convierte en un punto de quietud y eso da una profunda experiencia de silencio busca tiempo para intentar llegar a ese lugar interno donde hay silencio eso te procurará un beneficio incalculable ante todo te permitirá controlar lo más pequeño, tus pensamientos. Descubrirás, por ejemplo, que no hay necesidad de pensar tanto. Te bastará sentarte en silencio. Para que mucho de lo que necesitas, sin y pues, sé si ustedes han practicado eso. Como hacer silencio. Y ahí surgen tantas cosas. En segundo lugar, la experiencia del silencio te libera de ataduras de programación y condicionamientos negativos. Experimentarás fácilmente la verdad de tu paz la cual te ayudará, a su vez, a mantener la mente enfocada. Y tercero, el poder del silencio puede compartirse. A medida que aumentas la experiencia, puedes ayudar a los que no la tienen, para que ellos continúen desarrollando su ser y experimento paz. Tu reserva de silencio... Sumada a esos pensamientos poderosos, ayudarán a los demás a liberarse de lo limitado y alcanzar lo ilimitado y lo divino.